ocho minutos, nueve minutos acá en el Ecuador, en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las Islas Galápagos y unas seis, siete horas más, creo que son siete, eh, allá en Bélgica. Es decir, que para nuestro invitado ya es de tarde, la nuestra es una hora mañanera todavía. Y nos vamos inmediatamente a donde nuestro invitado, que es nada más ni nada menos que Rafael, Correa Delgado. Eh, Rafael, buenos días, eh, buenas tardes en tu caso, bienvenido como siempre y muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, Javier, siempre a la orden, gracias por esta entrevista y por intermedio de colectivos, un inmenso abrazo, gigantesco abrazo a toda la patria. Eh, Rafael, yo me he preguntado, porque se van acumulando meses años, tú llevas la cuenta del tiempo que ya estás fuera del Ecuador. Sí, sí, por supuesto, extraño mucho, ¿no? El, de... el 11 de julio cumplí cinco años de estar afuera de mi patria. Pude regresar a finales de 2017 para la consulta popular, de ahí me sacaron orden de prisión por el secuestro de valda, o a sea que hay un policía que dice que todo lo inventó porque lo amenazaron con meterle nueve años. Preso ni lo conozco ese policía. Y... Y de ahí no he podido regresar, ¿no? Eso es lo que buscan, o sea, hacer daño. Y eso se pasa en la vida, y ese es el desarrollo No construyen nada, solo destruyen. O sea que van a ser cinco años, dos meses, el 11 de desde, septiembre. Desde que salí de Ecuador a radicarme en Bélgica, pero desde la última vez que estuve, estuve en enero también y parte de febrero del 2018 por la consulta popular, acuérdate, ¿no? Que sí. sacamos 37% contra todos y contra todo y pese a que llegué ya inicié la campaña, no teníamos un equipo de campaña, dos semanas antes subíamos dos puntos diarios, le íbamos a ganar las elecciones y le metieron juicio por enriquecimiento ilícito a, a Vinicio Alvarado, que era nuestro jefe de campaña, lo hicieron quebrar. O sea, lo que se ha vivido es una verdadera pesadilla, ¿no? Pero como es contra los corredistas no pasa absolutamente nada. La élite, los medios de comunicación hegemónicos y el mundo mira hacia otro lado. Bueno, yo acabo de leer en la edición de este mismo día, en Página 12, que es un periódico que seguramente conoces y que seguramente sigues, periódico argentino, ahí hay hoy un artículo de Baltasar Garzón, de, de cómo uno cree, debería de creer, el problema no está en la justicia, el problema está en los jueces, quienes aplican la justicia, ¿no? porque ahí están las leyes, ahí están los códigos, es cuestión de estudiarlos, de leerlos, que lo lean los que están preparados para leerlos. Son los jueces los que han pervertido todo en esta situación. Y Baltasar Garzón escribe por lo que está pasando en este momento, en este mismo momento, en la Argentina, ¿no? Que se vuelve a desatar una persecución, lofer contra Cristina. Eh, ¿Por qué? Porque probablemente Cristina, si vuelve a participar en elecciones, es muy probable, hay una alta probabilidad de que ella gane. Y de lo que se trata es de apartarla de cualquier contienda electoral con este lofer. Incluso ayer, eh, los piquetes de policía que están ahí apostados afuera de, del departamento de Cristina Fernández no han permitido pasar al hijo de Cristina Fernández. No le han permitido pasar eh, para visitar a su madre. Se lo han impedido. Eh, con agresiones, con el uso de, de la fuerza, ¿no? ¿Cómo sigues todo esto, Rafael? Bueno, con preocupación y con indignación, ¿no? Porque no van a vencer, eh, la verdad prevalecerá. No van a poder, eh, con estas artimañas, cambiar el curso de la historia, Sí lo pueden demorar. El daño que hacen es inmenso, el daño a nivel familiar, el daño a nivel de estabilidad económica, el daño a nivel reputacional. Cristina tuvo hasta un grave problema, de salud psicológica con su hija por toda la, las, eh, la persecución, las acusaciones. También persiguieron a su hija. Entonces no hay derecho, sinceramente no hay derecho. Esta gente no tiene límite ni escrúpulo Baltasar también escribió hace un par de años un artículo sobre el offer. No concuerdo contigo que el problema es solo de los jueces. Están bien de los jueces. Pero son los poderes, sobre todo la prensa, la prensa hegemónica que te condenan los titulares y jueces miedosos, eh, miedosos, abiertamente corruptos, solo copian esos titulares. O sea, sin esa presión mediática, probablemente esos jueces serían lo correcto. Por supuesto, si te metes, te metes a juez, tienes que hacer lo correcto a cualquier costo. Pero eso ya requiere ser heroico. Y no tenemos jueces heroicos. Tal vez tengamos jueces buenos, que con la presión mediática se acobardan y hacen cualquier cosa, como hemos vivido en Ecuador, como hemos vivido en Brasil, como se está viviendo en Argentina. Sí, yo estoy de acuerdo en cambio contigo. Yo no quería, no hablé de la configuración total de lo que es el offer, ¿no? Porque sin la concurrencia de los medios no es posible el offer, ¿no? Eh, pero es que mira, si hubiese... es importante esta reflexión, Javier, perdón, que te interrumpa, porque como siempre, es, es lo típico. Nos generan un, una destrucción total, un estado permanente de angustia y la gente pierde la cabeza. Y se vuelve insensata. Entonces el problema es que hay muchos legisladores, el problema es que no hay pena de muerte, el problema es que no se castra los violadores y se dice cualquier estupidez. Con estas mismas leyes, convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Ecuador Hoy es el tercero más inseguro de América Latina. Es obvio que no es cuestión de leyes, sino de gobierno, pero nos siguen engañando y muchos caen en esa trampa. Es obvio que el sistema judicial no es un problema de sistema, es un problema de valores personales de los jueces. Lastimosamente no tenemos esa masa crítica de jueces heroicos para hacerlo debido a cualquier costo. Pero se puede aliviar muchísimo la situación si no tiene la brutal presión mediática que hoy sin límites escrúpulos, ni escrúpulos podemos ver. ¿no? ¿Cuántas mentiras se crearon contra mí? Que yo manejaba la justicia. ¿Tú crees que si hubiéramos manejado la justicia estaríamos en, en esta situación? No conocía un juez de la Corte, excepción del presidente. Pregúntale a la que la reemplazó, creo que se llama Paulina Aguirre, si la conocía. Pregúntale a esta corrupta de Camacho, la que nos condena en todos los juicios, a todos nuestros juicios le caen y todos nos condena si la conozco. Pregúntale a Iván Sáquizela, si lo conozco. Resulta que dominamos la justicia. pero no, no, La gente se cae en la insensatez, en el absurdo. O sea, si nosotros de la justicia, no tendríamos pues, que enfrentar todo esto que estamos enfrentando. El problema no es de sistema, entendamos. El problema es de gobierno, en el caso de la situación del país. Con las mismas leyes, convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Y de valores. Por supuesto, sin presión mediática, los jueces tienden más a hacer lo correcto pero debería ser lo correcto independientemente de la circunstancia y del costo, y todavía no tenemos esa clase de jueces. Y eso no va a cambiar, cambiar el sistema judicial con menos asamblistas, con más asamblistas que una sola cámara, que dos cámaras y todas las tonterías que, que ahora se están inventando. ¿no? Lo que pasa es que citamos a Baltasar Garzón y él fue juez. Y entonces él cree en la ley y él dice, la ley se inventó a través de un largo proceso cultural para vivir en paz. Para que el ser humano logre vivir en paz, respetando la ley. Pero si tienes unos jueces que no la respetan, que ellos mismos la pervierten, entonces todo se echa a perder. Yo estoy de acuerdo contigo, que es un sistema corrupto, que el poder político corrompe, que los medios corrompen y que estamos viviendo una crisis mediática, probablemente la más grave eh, de los recientes años. Yo sostengo eso. Que el Lo que te quiero decir... Perdona, lo que te quiero decir es que el sistema judicial es uno sin presión mediática y es otro con presión mediática. Ya Siempre con nosotros teníamos presión mediática en contra. Pero los jueces sabían que iba a haber persecución, que no iba a retaliación y podían hacer lo correcto. Ahora saben que tienen los medios en contra si es que cumplen con el derecho. El gobierno en contra, y mire el caso de los jueces una boleta constitucional libertad, 25 días, no metieron un precio, ese se puede. Y en un país civilizado si no está de acuerdo con la decisión del juez, apela. No meten preso al juez. Al otro juez que le dio la vida a Corpus, lo destituyeron. ¿Qué mensajes mandan a la justicia? Entonces, destrozan el país. Y hay algunos que aplauden eso porque es contra los corredistas y empiezan a aceptar cualquier novelería de cualquier improvisado, los Via Vicencio, el propio, propio Lazo, etcétera, los opinólogos, de que el problema es que no tenemos dos cámaras, que hay muchos asambleístas que ganan demasiado, que tontería tras tontería. El problema es de gobierno, que no hay quien controle la prensa corrupta y el es de valores. Esa es una mala señal y lamentablemente empecé con una mala señal. Quiero decir con eso lo que le está pasando a Cristina Fernández hoy mismo. Hoy mismo se vuelve a desatar persecución, amenaza de 12 años de cárcel, inhabilitación por el resto de su vida política. Pero hay una buena señal, Rafael, de todas maneras, en medio de todo este desbarajuste, que es el caso de Marcela Guiñaga, en Ecuador, que desvanece la glosa de 41 millones de dólares. El Tribunal Contencioso Administrativo anula esa glosa y Marcela Guiñaga ya no está amenazada por esa glosa. ¿Te parece una buena señal, por chiquitita que sea? No, una golondría no hace verano, está bien. Porque ya era imposible sostener esa barbaridad. Primero, esto también se da a nivel internacional, pero ya en los casos geopolíticos, no en la política nacional, contra extranjeros, porque el derecho es para ellos, para los países hegemónicos, ¿no? Para el resto, que sea la ley de la selva. ¿Por qué te digo? Porque Baltasar Garzón fue el juez que sacó una boleta de captura internacional contra Pinochet cuando estaba en Londres, por asesinato de ciudadanos españoles, sí. y Gran Bretaña lo dejó regresar, pues en campante a su país. Mientras tanto se iban a extraditar a Yolanda Sánchez por decir la verdad. Entonces tú ves la doble moral, el doble estándar. ¿no? Sobre lo de Cristina, ¿no? Eh, te insisto, empieza nuevamente la persecución, tratan de lograr por la vía judicial lo que no logran eh, eh, en las urnas, las acusaciones más disparatadas. Pero Y, y, y hay gente que en lugar de, de, de, de estremecerse con esto, aplauden porque ya no es si algo es bueno o malo, sino que si estás conmigo o contra mí, si me caes bien o me caes mal, y se perdió la referencia moral en todo esto, ¿no? Y lo de Marcela Guiñaga, como te decía, una golondrina no hace verano, esa glosa nunca vio existir, era por un, la venta de los amanes, pero ¿a quién se le compró los amanes? No se lo compró un banquero, se compró el IFA, sector público, y resulta que se le compró el valor comercial por un error, cuando la ley dice valor catastral, entonces tenía, se recuperó la plata, por eso fue la enfrentamiento con la directiva del IFA, recuerda el comando conjunto, lo tuvimos que destituir nunca salió la plata del Estado se recuperó para el gobierno central dentro del mismo estado hasta el último centavo pero le pusieron una glosa semi por su persecución, entonces aquí, aquí se requieren reformas legales, la gente aplaude cosas que no conoce por ejemplo esto ¿no? la contraloría que glosa a todo el mundo ¿por qué crees que no pueden ejecutar el presupuesto de los gobiernos del Aso, de las, los ministros de lazo? porque tienen terror de que más tarde los gloses Contraloría. Entonces Escupimos para arriba, se le hace daño al país por hacerle daño a los opositores políticos. Y estos irresponsables, muchas veces corruptos, de Contraloría, como no le cuesta nada poner glosa a todo el mundo y perseguir a todo el mundo, ya sacan los informes más disparatados. Pero eso cuesta decenas de miles de dólares. Intranquilidad, inestabilidad. Tienen que ser corresponsables, tienen que ser responsables legal, pecuniariamente de sus informes. Si no, este abuso seguirá. Entonces, ahí sí se requiere una reforma legal. Que estos señores de auditores de Contraloría que hacen lo que les da la gana, sean responsables penal y pecuniariamente por sus informes. Aplaudimos cosas que no conocemos. Por ejemplo, aplaudieron cuando Moreno le devolvió a la Contraloría. Esa fue un, una bronca, pero perdóname no la expresión, un, un enfrentamiento que tuve con Poli, porque le quitamos nosotros la potestad Contraloría de hacer lo que se llama Auditoría de Gestión. ¿Sabes lo que es eso? Que si el gerente de Petroecuador cree que para ahorrar pasaje es mejor comprar un avión para Petroecuador, viene el auditor y dice, no me parece glosa. Entonces que sean los gerentes, pues los auditores de Contraloría y no el gerente Petroecuador. Ya es evaluar la gerencia, las decisiones gerenciales, no, si malversaste fondos fondo, si te robaste, no. Es que si de acuerdo a los auditores de Contraloría, la decisión gerencial fue buena. Entonces ya que administra y gobierna en ellos Bueno, eso le volvieron a la Contraloría y aplaudieron. Entonces tú sabes quién va a tomar decisiones con este espada de Damocle, que después venga un incompetente de Contraloría a decirte que tu decisión es mala y te ponga una glosa de 40 millones de dólares. Y el país está inmovilizado por toda la destrucción que han hecho estos años. Ojalá que el caso de Marcela ya nos sirva para mantener la sensatez, porque también se vende la idea por parte de sinvergüenzas como Villavicencio o como periodista despistado. Dicho eso de paso como Patricia Daniel que dijo de CNN que eh, que Cristina tenía que probar su inocencia ¿no? en ese nivel estamos, te imaginas ese nivel tan primitivo de, de periodismo luego, en lugar de reconocer su error no es que los políticos tenemos que dar más explicaciones presunción de inocencia es un derecho humano del homo sapiens o sea, los perritos no tienen eh, el, el derecho a la presunción de inocencia el homo sapiens sea político no, tiene ese derecho pero definen indefendible estos, estos eh, ciertos periodistas en todo caso, quieren imponer la idea eso lo dijo eh, vía Vicencio, lo han dicho periodistas, lo han dicho opositores políticos, que tener una glosa es corrupción. Pues están locos. Que una glosa es, te puede equivocar en un trámite administrativo de buena fe y te ponen una glosa de una responsabilidad civil, administrativa. No significa corrupción. Además, que hasta que no estén firmes, no significa que está vigente la glosa, como en este caso Marcela Iñaga. Cinco años la acusada corrupta por una glosa que finalmente la gana. Pero si hubiera sido cierto la glosa, eso no es corrupción. ¿Verdad? Tantas tonterías que no han impuesto para perseguir, para desprestigiar y para esculpir para arriba. Porque ellos no tienen glosa porque no ha sido gobierno. ¿Verdad? Que sean gobierno como ahora lo son en el caso de Lazo. No hacen nada porque tienen terror a que si eh, omiten una coma les van a poner una glosa y tienen estos problemas. Querramos un poco más, queramos un poco más al país, por favor. No, no aplaudamos las más grandes tonterías. Es un daño inmenso al país por perseguir a los corregistas, que glosa, que juicio penal, que influencia psíquica, que cualquier tontería. Y hoy, ese es uno de los graves problemas que tiene Lazo. Nadie, ninguno de sus ministros, no ejecutado el presupuesto, no quieren tomar decisiones por el terror a que después venga contra la orilla y decir cualquier cosa. Eh, la Yaniot ya no está en CNN, Rafael, ¿no? Pero okay. yo la he seguido, yo la he seguido, esa discusión absurda, ¿no? en donde la carga de la prueba recae sobre el acusado cuando la ley dice exactamente lo contrario. ¿no? El acusador tiene que demostrar por qué te está acusando. La carga de la prueba es del acusador y no del acusado. Pero has hablado de la ejecución, ejecución presupuestaria y eso es bien importante ahorita en el Ecuador. Tú dices porque están paralizados los funcionarios públicos por el temor a, lo, a las glosas porque se ha desvirtuado el papel de la Contraloría. Es que es favoroso lo que está pasando. Tú lo debes de saber, habrás leído las más recientes estadísticas de lo que pasa en el Ecuador. Yo le recuerdo simplemente a la gente que Finanzas presupuestó 768.8 millones de dólares y solo ha transferido para el sector salud y educación 184 millones de dólares el 24% de lo presupuestado. Tú dices miedo a la Contraloría, pero yo también digo, no sé si compartes, creo que hay una perversidad de fondo también. En esa lógica de reducir el tamaño del Estado, esto le resulta funcional, porque ¿qué va a pasar el próximo año? Aquel que no ejecutó el presupuesto no va a recibir eh, el presupuesto el próximo año, porque le van a decir... Tú no gastaste lo que te asignamos, lo que demuestra que no lo necesitabas. Así que este año te vamos a dar menos y se va reduciendo el tamaño del Estado. ¿Te parece que también puede haber esa perversidad en todo este manejo? Por supuesto, una mezcla de factores. Para precisar, no es solo Contraloría. Recuerda que en el juicio de soborno que hasta ahora demuestran un soborno, por ahí yo veo tú y las toneladas de pruebas, ¿qué pruebas? tuvo un montaje, y no de Via Vicencio, que es un incompetente corrupto, de inteligencia. Tenemos hasta el informe de expertos internacionales que demuestran que esos archivos fueron hackeados en el 2016, en mi gobierno, por malquerientes, y manipulados, adulterados hasta el 2018, pero ni siquiera han demostrado medio soborno porque no ha existido. Y como ni siquiera se haya soborno, no tiene la más mínima prueba contra mí. Entonces resulta que eh, eh, yo dirigí una relación criminal por influjo psíquico. No, esa barbaridad es la que sostuvieron horas antes de mi inscripción como candidato para impedirme de regresar al país, hicieron a Guillermo Lazo presidente. Pero en todo caso, eh, no es solo contra la En ese juicio, ¿cuáles son las pruebas? El decreto de emergencia, aquí sí. Por ejemplo, para el sector eléctrico. ¿Quién se va a atrever pues, a hacer decreto de emergencia ahora? Para que venga una malqueriente como Diana Salazar, corrupta e inepta, a ponerlo como prueba y jueces pues corruptos también aplauden, esta es la prueba para condenar a Correa, decretos de emergencia entonces te están condenando por gobernar no es solo Contraloría, quería precisar eso todos, por perseguir a los correístas, han sembrado precedentes nefastos que han generado ingobernabilidad sin hablar de las reformas legales que por lo hicieron y les advertimos que iban a perjudicar al país por ejemplo el cambio de método de asignación el de Hunt, para consolidar mayoría de Wester, para dispersar Asamblista. Y hoy vemos, pues, la venta de votos vergonzosa en asamblea, la dispersión y que el propio gobierno no puede gobernar porque no puede consolidar una mayoría con tanto diputado independiente, minoritario en venta, ¿no? Que cobra tarifa por su voto y el gobierno se la paga. A tal punto que Guillermo Lazo, en marzo, denunció airado, iracundo, que asambleistas corruptos le habían pedido plata por el voto y a esta es la lista y hace pocos días retiró la. Denuncio, pidió que la retiren, que la archiven, porque ya pactó nuevamente con esos diputados corruptos, asamblistas corruptos. Entonces, realmente la degradación, degradación moral de la patria de la época de Moreno es terrible e imparable. En todo caso, eh, también está la parte ideológica, ¿no? Claro. Eh, esta gente tiene la mentalidad de que mientras más pequeño el Estado, mejor. No hay Estado beso, no hay Estado flaco, hay Estado necesario. Tenemos toda una visión de Estado que por desarmarlo, por ejemplo, desarmaron toda la institucionalidad de seguridad y ahí vemos las consecuencias. Volvimos a ser de los países más inseguros de, de toda América Latina. ¿no? Entonces, eh, te pongo un ejemplo. En un país donde la educación no es un derecho, sino que es privada, ¿no? verás que reduce el gasto público. Es que esa sociedad va a estar mejor de ninguna manera, no, pero es otra, otra realidad. Entonces, no es que revisa la estadística, por favor, jóvenes, revisen. Los países más cerrados del mundo, los escandinavos, de más alto nivel de vida, son los que tienen más altos gasto públicos. Francia tiene 55%, el cual tiene 32, 33%, el mismo nivel que Estados Unidos, dicho sea de paso, que se supone que es el paradigma del liberalismo. Entonces nos mienten, y es ideológico, por supuesto, también esto, ¿no? Debilitar al Estado, reducir el presupuesto del Estado, ¿por qué? Porque eso da más eh, margen de acción al sector privado y a sus negocios. Si eso fuera bueno, fuera el primero en apoyarlo. Pero te hago una pregunta. ¿Cuándo construyó pues, hidroeléctricas hidroeléctrica del sector privado? ¿Te acuerdas que el no. negocio era mantener las barcazas? Ese era claro. su negocio. No construir hidroeléctrica era su negocio. Para vender electricidad cara con las barcazas. Entonces hay intereses encontrados entre los privados y los públicos. No es lo mismo. Los públicos ven bien común, los privados su bolsillo. Muchas veces con corrupción. Se requiere un rol del Estado. Y más importante en países en vía de desarrollo. Esta gente no cree en eso. Y sí, tienes razón. Es parte del problema. No solo el temor a contraloría, fiscalía, que te acusan hasta por decretos de emergencia, sino también es ideológico minimizar el Estado, debilitar, aplaudir que hay superávit fiscal que además está mal medido, ¿no? Así la gente se esté muriendo de hambre, así las escuelas se nos caigan, así no haya medicina en los hospitales. Ahora, Rafael, eh, también quiero hacerte una puntualización. Eh, me tragué en el lenguaje coloquial, sobre todo de la sierra, dicen, me mamé toda la comparecencia de la fiscal en la comisión de fiscalización la semana pasada, ahí en la asamblea. Y es sorprendente el nivel de cinismo, ¿no? Es increíble, porque tú lo recuerdas, hace unos tres años, la fiscal, en una entrevista con el periodista mexicano, este sí todavía de CNN, le dice que la investigación periodística, entre comillas, de Villavicencio y Zurita, dio paso a la investigación del caso Arroz Verde, que llamaron así, que luego devino caso Soborno. Pero ahora, en la comparecencia ante la, fiscal, ante la Comisión de Fiscalización, por el tema Danubio, ella dice, no, no, las notas periodísticas no sirven a la fiscalía. Nosotros tenemos nuestro propio método de, de investigar, nosotros tenemos nuestras técnicas y aplicamos solo la técnica. Le caiga a quien le caiga el resultado de la investigación técnica. Entonces, hace tres años sí valía la nota periodística, hoy no vale. Y lo dice, y lo dice incluso amenazando a legisladores, a asambleístas. Porque en un momento dado dice, ay, a veces me disparo porque no tomo, no reparo que no estoy en el tribunal. Pero lo está haciendo deliberadamente, como para amenazar a asambleístas. No sé si seguiste esa comparecencia. Este es el momento. Y entonces ella también dice, esto de la irradiación del influjo psíquico es solo una teoría mía, que los jueces la dieron por válida. Eso ya no es mi culpa. Vayan y reclámenle a los jueces. La Diana Salazar es un buen reflejo de la situación que vive la patria. Por estar contra Correa, ahora tenemos testimonios de este señor Alejandro Rodas, acaba de decirlo en una reunión, cuando el propio Trujillo dijo: para descorralizar hay, hay que hacer una dictadura constitucional. ¿Dictadura constitucional qué significará? Era profesor de constitucionalismo ese pobre señor, ya senil. En todo caso, desbarataron el Estado y pusieron a los peores con tal de percibir Correa. Para los peores, él era un corrupto, oportunista, había sido funcionario de Abdalá Bucarán. Diana Salazar, el peor examen. Y luego le pusieron la máxima nota en, en expresión oral. Demóstenes un turro al lado de ella. bueno Y tú ves que la pobre apenas logra articular palabras. Entonces es descarado, ¿no? es descarado. Y el ejemplo también, sí. viene el gobierno central, un lazo, este, Iracundo denuncia la corrupción de cinco asambleas y después pide retirar la denuncia de que lleva Marrocos, esos mismos asamblistas. Entonces, una descomposición total. Diana Salazar es lastimosamente una expresión de lo que está viviendo el país y, por supuesto, una mujer inepta, deshonesta, funcionaria morena, está ahí para perseguir a los correístas y proteger a Moreno y ahora proteger a Lazo eh, y cínica, porque, como tú bien dices, ¿no? supuestamente con una investigación periodística, había dicen que el periodista no tiene nada. Fue, realmente, eso se lo pasó inteligencia del Estado. Fue un montaje. Ahí sí, ese mismo rato se hizo la noticia. Crímenes, allanamientos, etcétera. Acá dice que no puede optar por una, por una nota de prensa, pero no solo eso. El caso in investment se sabe el número de cuentas, 10-4-3-8, no sé cuánto, ya no me acuerdo bien, del Balboa Bank, con los fondos de la familia Moreno, donde está la plata que le ha puesto ahí, con Patiño por la coima que recibieron de sinohidro cuatro años Lleva para cinco años y no ha abierto esa cuenta. O sea, es descarada la, eh, descarado el encubrimiento a su ex patrón moreno. Pero no pasa nada, la prensa demónica lo oculta todo. Las bombas lacrimógenas a Bolivia. Ni siquiera había pedido la cooperación eh, penal internacional a Bolivia. Ya lo averiguamos, ya nos informaron. Estamos consiguiendo nosotros los informes directamente con nuestro bloque asamblista. Porque esta mujer no ha hecho absolutamente nada. Entonces, estamos. Hemos perdido el Estado de Derecho. Destrozaron la institucionalidad, pusieron a los peores, a los más corruptos, que no están en función de la ley, no están en función del derecho, de valores, de principios, de objetivos nacionales, están en función de odios, de intereses políticos de una inmensa corrupción. Pero tú sigues al Ecuador, y a pesar sí, de todo ese esfuerzo, y de toda esa campaña mediática, porque es así, no lo pueden ocultar, eh, las cifras empiezan a jugarles en contra. Primero, el problema de Ecuador, el crecimiento del desempleo, la pobreza, la violencia. Guayaquil convertida probablemente... Guayaquil está entre las tres ciudades. Es una pena, ¿no? Es un dato del cual no nos podemos jactar. Pero Guayaquil está convertida en una de las peores ciudades, las más peligrosas de la región. Una de las más peligrosas de la región. Y es paradójico porque... Y que hacen campaña para convertirla en destino turístico Pero al mismo tiempo ponen enormes vallas Con los delincuentes más buscados Tú llegas a una ciudad así y dices chicas ¿en dónde me he metido? ¿A qué ciudad he, he llegado? Eso está Guayaquil Son datos terribles que les hace caer todo su discurso eh, Escuché el otro día a Fernando Carrión Que lo debes de ubicar eh, flaxo, y él hablaba en conversación con un periodista, con Alexis Moncayo, de Pichincha Universal. Él hablaba que tienes en Guayaquil, no, en Quito, en Quito, perdona, en Quito, 57% de aceptación. A pesar de toda la campaña, a pesar de todo el montaje, a pesar de todo lo que se ha dicho, a pesar de las acusaciones que no se han probado, están fracasando y ahí la desesperación. Por eso son capaces de hacer cualquier cosa y se vuelven más peligrosos, porque entonces, si no funcionó el bloqueo mediático, entonces tendrán que pasar a la siguiente fase, que serán, qué sé yo, ataques físicos. Hay informes de inteligencia que dicen, el momento actual de niveles de violencia que tiene el Ecuador es el momento previo al secuestro de las personas. No quiero meter miedo a la gente, pero estamos viviendo esos niveles de descomposición, Rafael. Mira, el primero de Guayaquil es una lástima. Eh, antes teníamos en las diez ciudades más seguras de América Latina, tres ecuatorianas, y Quito estaba entre ellas las capitales más seguras del mundo. Guayaquil nunca estuvo, de América Latina al menos, Guayaquil nunca estuvo entre las diez ciudades más... Eh, Seguras estaban vatos, pueden que se llamaran en pero jamás estuvo entre las más inseguras. Ahora está entre las 50 más inseguras del planeta. Esto no es casualidad, por favor. Esto es parte de su desarrollo. No relacionamos causa con efecto. Bien el chito que han percibido a Correa, bien el chito que utilicen a los jueces, bien el chito que han destruido lo que hizo Correa la institucionalidad. Pero qué pena que, que, que estén asaltando y asaltando. Ayer salió mi hija también la, le, le robaron. No, no relacionan causa con efecto. Que esa de esa institucionalización el orientar la política no es bien común sino a perseguir a los enemigos. El haber parado las políticas que tanto bienestar nos dieron es lo que crea la situación actual. Porque no se trata solamente de revólveres más grandes a la policía. Se trata de volver a las políticas que nos hicieron campeones regionales de reducción de pobreza, reducción de desigualdad. Hoy sube la pobreza, sube la desigualdad, vuelven a cobrar en los colegios, la gente se muere en los hospitales por falta de medicina. Todo eso son balas también contra la dignidad humana. No entiende que es la violencia. No entienden que es la violencia estructural que acaba expresándose en violencia física ya. ¿no? En todo caso, está ese, ese factor. Y está el factor que destruyeron toda la institución de seguridad por odio a correr. Ministerio Correo de Seguridad, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, ECU-911, Secretaría de Inteligencia, tenemos inteligencia hasta en las cárceles para anticiparnos a lo que iban a hacer las bandas criminales siempre pensando en, en la, el bienestar, en la paz de las familias ecuatorianas, porque el, el bien fundamental es la seguridad. Los neoliberales siguen a la boca hablando de libertad. ¿Qué libertad puedes tener si no puedes salir a la calle sin que te asalten? Pues? Un, un requisito para la libertad es la seguridad, incluso para la justicia. Tengo mejor distribución del ingreso. ¿Y ¿Cuánto te sirve si es que te van a asaltar y robarte ese ingreso? Entonces La seguridad es un bien fundamental y lo hemos perdido. No es casualidad, no es que el que quiere creer que yo soy tan genio que en el 2017 pacté con el narcotráfico para que en cinco años empiecen los problemas y ya crea lo que le dé la gana crea también Papá Noel en enanitos verdes invisibles, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero para la gente es sensato ¿no? Esto es consecuencia de la destrucción de los últimos cinco años, que como tú bien dices, discurso único, difamación permanente en los medios de comunicación, todo el espectro político mediocre contra nosotros, que no le interesa el bien de la patria, sino tener sus espacios de poder, y aún y lo que hacemos es crecer día a día. Y esa es su frustración, porque yo tuve diez años, una prensa en contra, caí con 70% de apoyo popular, este señor con toda su favor, toda la prensa a su favor de forma vergonzosa y tiene 13% después de un año. ¿no? Y, pero como también dices tú, eso hace que se radicalice. Porque saben que si yo regreso al país, los arrasamos en las elecciones y vamos a utilizar todos los medios, como lo hicieron ya el año pasado, el 2021, para impedir que yo pueda regresar al país. En todo caso, y nunca he dudado de la victoria final, nunca. Pero el problema es el costo, eso es lo que no entiende la gente. Nos, vamos a vencer, sí vamos a vencer no va a poder detener el curso de la historia, no va a poder ocultar la verdad, no podrá encontrar este, nuestra integridad, yo soy un presidente que ni la banda presidencial pues se vuelve a la casa y resulta que los ladrones somos nosotros ellos son los que le descubren las cuentas secretas en paraísos paraíso fiscal. nuestra ministra de finanzas María Elsa Ortiz, eh, María Elsa Viteri, se, se murió en la pobreza, y somos nosotros los ladrones o sea, el, el que cree eso ya es porque tiene carcomido con odio el cerebro y el corazón entonces no van a poder contra la verdad, contra nuestra integridad, contra nuestro testimonio, jamás he dudado de la victoria final. El problema es el costo, sí. Javier, el costo que hacen pagar, y eso es lo que no tenemos sentido muchas veces en los latinoamericanos. Sí. Parece que es lo mismo tres años que 30 años para lograr el desarrollo, Llevamos 200 años en de su desarrollo. Parece que es lo mismo diez muertos, cien muertos, hasta que ya se resuelve el problema de seguridad, porque volvió a la revolución ciudadana, volvió a buenas buena política. ¿Quién le devuelve? Ese hijo a sus padres. ¿Quién le devuelve esa vida perdida? ¿Quién devuelve tanto retraso? ¿Quién devuelve la vida frustrada a nuestros jóvenes que no pudieron encontrar cupo en una universidad y se la encontraron en una universidad de pésima calidad que volvió a la mediocridad? Entonces son costos irreparables y se pierde el principal recurso en la vida. Y el único tal vez que no se puede recuperar es el recurso tiempo. La, los latinoamericanos no tenemos sentido de la urgencia. Y yo no sé si nací si raro. Yo sí lo tengo. Y para mí 200 años de su desarrollo ya es demasiado. Y no tenemos tiempo que perder. Y por estas persecuciones se sigue perdiendo el tiempo, se sigue generando costos innecesarios. Como tú bien dices, cada vez son más audaces, más radicales. Su caída cada vez va a ser más dura, pero generan un costo y nos hacen perder a todos. Me hace ese acuerdo de Pirro, ¿no? Cuando se habla de la victoria pírrica. Ganas, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo se gana? ¿no? Eso es terrible. Está llena de ejemplos la historia de la humanidad, ¿no? Y esto es lo que tampoco queremos entender, ¿no? que hay que intentar bajar los costos. Acabas de tener un enfrentamiento, creo que esta mañana, más temprano, con la alcaldesa de Guayaquil, porque le enseñas una foto de un populoso barrio de Guayaquil, que después de 30, 31 años de administraciones eh, social cristianas sigue igual. Y ella te dice... Venga, dése una vueltita por Guayaquil y sepa que ese barrio no estaba en mis manos, pero es la alcaldesa de la ciudad que no se hace cargo de una parte enorme de su propia ciudad. Esta lógica política también nos hace mucho daño. Es impresentable, son los campeones del Merecumbe, de quiebra de cintura, eludir responsabilidad. Por ejemplo, sí tiene razón que la seguridad, de acuerdo con la Constitución, es responsabilidad del gobierno central, pero hay obvia corresponsabilidad. Pues. No puede vivir en una ciudad, más, una ciudad más insegura del mundo y decir, no, esto no es responsabilidad mía, sino el gobierno central. Y por supuesto que desde lo local se puede hacer mucho. Espacios verdes, canchas deportivas, programas culturales, para tratar de mitigar la violencia, que te insisto, no se enfrenta solamente dándole pistolas más grandes a la policía. Y sobre esto de que este barrio no es mío, es impresentable, pues en qué lugar del mundo. Por favor, si alguien escuchó en otra parte del mundo, me manda un mensaje a través de Javier, como sea, para enterarme. ¿En qué lugar del mundo? Un alcalde dice, esta parte de la ciudad no es mi responsabilidad. Toda la ciudad es su responsabilidad. Y si no, y por ejemplo el caso de Ciudad de Dios, Montesinaí, si es que algo hizo el gobierno central es porque no quería pues, recibir la competencia del municipio, porque siempre fue esa gente así, lavándose las manos. No, buscar, ponerte frente a hechos consumados para que tú tengas que poner los recursos, etcétera, como tú sí sientes a la gente, para no dejar abandonada, entonces el gobierno seguía ayudando a esos barrios, dando infraestructuras, faltando calles, casas, pero no porque no lo hacía el municipio. Pero que un municipio, un alcalde, en este caso la alcaldesa, diga, no, no, esta parte de la ciudad es mi responsabilidad, es realmente impresentable, por pues eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. No, no se ha visto en ninguna parte eh, del mundo, pero es parte de, del complejo problema que vivimos. Rafael, quiero llevarte a otro escenario, si me lo permites. ¿Cómo no? Estoy, estoy un poco ronco. Eh, no tengo COVID, me hice la prueba y no tengo COVID, salió negativa. Es la primera vez que me siento muy feliz de ser negativo. Eh, pero el, la anécdota sirve, porque me sí, hice una sí prueba... Chiste agrio, don Javier. Sí, sí. Eh, usted bueno, como muy... cómico es un gran periodista, Javier. Sí, sí, sí. Así pasaba en las sesiones de gabinete, circulaban mucho los, los chistes agrios también. Eh, eh, lo que, quiero, lo, que quiero, lo que quiero contar es que la prueba me la hice a menos de 7 dólares. Porque ya la puedes comprar en una farmacia y hacértela tú. La reflexión que se me vino a la cabeza fue, ¿pero te acuerdas cómo las primeras pruebas, por lo menos en el Ecuador, te costaban más de 100 dólares? De 100 dólares. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál era el margen que tenían los laboratorios? cuando te hacían al comienzo las pruebas para el COVID. Me quedé espantado pensando en eso, ¿no? Como todo se vuelve negocio, ¿no? Como todo permite unas acumulaciones millonarias, incluso la salud de la gente. Eh, no sé si en Bélgica fue así, Rafael. No, no, aquí son derechos, ¿no? Y si es así, la gente tiene capacidad adquisitiva, esto es una gran clase media, entre otras cosas, gracias a los impuestos redistributivos. Pero mira, está tocando un tema que me fascina y nos podríamos quedar toda la semana hablando de esto porque se trata del liberalismo de kermes, malentendido, de nuestros liberaloides latinoamericanos. Primero, para que el liberalismo debe haber razonable igualdad de condiciones. Entre el liberalismo del continente y el nuevo liberalismo, el neoliberalismo, en el continente más desigual del planeta, es poco menos que una locura. Pero no le importa eso, ¿no? Porque es un traje a su medida. Competencia, liberalismo y van a triunfar lo más fuerte. Y lastimosamente, con el aplauso, de los más débiles, los explotados, de los aplastados, o al menos la aceptación de esa gente, porque cree que así debe ser. Así no tiene que ser. Sí, fue escandalosa la, la pandemia. Las fortunas más grandes del mundo se hicieron más grandes aún. Las farmacéuticas ganaron dinero. Y muchos otros negocios relacionados con la pandemia, como la funeraria. Entonces, jugando con la salud la, de, de, de la gente. Hay cosas que no pueden ser mercancías, son derechos. Y deben ser garantizados por la acción colectiva, y la representación institucionalizada de la sociedad para ejecutar esa acción colectiva se llama Estado, debe ser garantizado por el Estado. Pero era una mercancía más, el que podía comprar el test, que lo compra, el que no se muera, ¿no? Y eh, eh, sí, lucraron muchísimo ciertas empresas con la pandemia. Entonces, esto que nos iba Hay muchísimas reflexiones que hay que sacar aquí. No todo es mercancía. Mm. Entendamos que si alguien cree en el liberalismo, yo no creo en la competencia, creo en la cooperación, y eso es lo que ha hecho prevalecer Sapiens durante... En milenios, ¿no? y lo hizo prevalecer sobre especies más fuertes, ¿eh? más fuertes y más inteligentes que él. Pero aprendió a cooperar, sobre todo a través de la re revolución del lenguaje. Eh, entonces, eh, yo creo en la cooperación. Pero para los que creen en la competencia, el egoísmo racional, el liberalismo y toda esa tontería, un requisito básico es la igualdad de oportunidades. Porque primero logremos igualdad de oportunidades, sino de qué competencia estamos hablando. Pero por último, su rol model es Estados Unidos. Yo admiro mucho el proceso norteamericano-estadounidense. Pero lee, por ejemplo, un Alexis de Toqueville, un autor que me encanta, ¿no? Democracia en América, Democracia en América, ¿verdad? Escribió en francés, en francés. Cuando dice que lo, lo que más le sorprendió es la igualdad de condiciones. Y él habla de un individualismo virtuoso, lleno de virtudes, sí. Eran self-reliance, tenían confianza en sí mismos, trataban de resolver los problemas por sí mismos. Pero lleno de virtudes, de solidaridad. Toqueville habla del arte de asociarse, que tenía... Los norteamericanos, más a ciertos institucionales, institucionales, institucionales, ¿no? Que desconcentraron el poder, hacían los, digamos, olvidé cómo se llamaban, township algo así, de los pequeños municipios, la gente tenía autogobierno, ¿no? Y, y generó esa, esa capacidad de, de cooperar, de coordinar, y se olvidan de esas cosas y asumen el liberalismo, en que gran parte tiene culpa la teoría económica, que es hacer pasar el liberalismo como ciencia, ¿no? Que todo se basa en el egoísmo, en la competencia, que buscando mi propio fin de lucro, logro con la mano invisible el mejor Estado social. Eso nunca ha existido. Pero además, ¿no? si el rol model que tienen es Estados Unidos, revisen bien la experiencia estadounidense. Se quedaron con el individualismo y se nos olvidó la parte más importante, virtuoso. El individualismo virtuoso de los Estados Unidos que le dio tanto éxito en un contexto de igualdad de, de condiciones, ¿eh? una gran igualdad de condiciones entre la población blanca, obviamente, y con el arte de asociarse, como decía toqueville Bueno, un Donald Trump echa a perder buena parte de tu admiración a los Estados Unidos, supongo yo, no quiero ser perro. Cuidado, pero... yo admiro la, la historia y al pueblo, no, no su política exterior. Indudablemente grande liderazgo. Trump eh, atentó contra dos pilares. De, en que se sustenta Estados Unidos. Dos pilares. The rule of law, el imperio de la ley. Uh -huh. en, en, en Latinoamérica no respetamos la ley. El más tramposo es el más sabido. Somos tan sabidos que llevamos 200 años de su desarrollo. Los últimos cinco años han sido trampa tras trampa. Todo, todo. La consulta mañosa, un trujillo declarándose emperador, que, se le, que no ganan las elecciones de Consejo de Participación, lo destituyen. Trampa tras trampa. Las condenas absurdas que se condena a Jorge y ni siquiera se acuso de Brecht, que a mí se me condena horas antes de inscribirme con el COVID-19. Sí, chicos, son tramposos, ellos son sabidos. Somos tan sabidos que hemos 200 años en de su desarrollo. Eso se expresa en otra cosa, en la, en la falta de capacidad para organizarnos. ¿no? Es clave para una sociedad organización. No es solo la empresa capitalista la organización, la organización son los bullescados, Solca, pero, ¿no? pero dijiste que se burló de eh, dos but, cosas. Dos, el rule of el rule of law. Law. Por eso, pero te estaba, de ahí estaba derivando para el ejemplo latinoamericano, que por no respetar esa rule of law, de hecho, ¿cuál es causa y cuál efecto? Eh, eh, puede ser la inversa, ¿no? No tenemos capacidad de organizarnos. Por nuestra falta de capacidad de organización, no respetamos la ley, no respetamos las normas, las reglas, y es la ley del más sabido, el más sapo. Y así no vamos a ningún lado. Y lo segundo, la verdad. Para los gringos, la verdad es sagrada. Mentira es antinatural al menos al interior, al exterior tú sabes las grandes mentiras que han impuesto para bombardear y destruir países ¿no? para sacar o poner gobierno pero al interior, yo he vivido en los Estados Unidos mentir es antinatural, mentir tiene la condena social hasta se miente y no pasa absolutamente nada, hasta ganas prestigio mintiendo, diciendo los más grandes absurdos Entonces, a eso me refiero, Trump atentó contra dos pilares de, de la sociedad, hasta de la civilización norteamericana el imperio de la ley y el amor a la verdad. Eh, decía que iba a ser una digresión y ahora sí paso a hacerla, Rafael. Venezuela ahora enseña dos dígitos de crecimiento del PIB, pero hoy no se habla ya de Venezuela. Tú has estado cerca de ese proceso. ¿A qué se debe la recuperación venezolana? Por lo menos de su PIB, ya sé que eso no es suficiente, ¿no? Estamos en América Latina y no basta con que crezca el PIB, hay que ver cómo se, de, cómo se distribuye ese crecimiento, ¿no? Pero empecemos por eso. Venezuela se recupera. ¿Por qué se recupera Venezuela? Bueno, primero quiero decirte que se destruyó a Venezuela. Venezuela pasó de un PIB de 600 mil millones de dólares anuales a un PIB de 100 mil millones, la sexta parte. Eh, por el criminal bloqueo. Ah, no fue bloqueo, fueron las malas políticas. Entonces, si son tan malas las políticas, ¿para qué ponen el bloqueo? Porque sin bloqueos iba, iban a quebrar de todo modos y no hubieran tenido pretexto. O sea, son las tonterías que se dicen y, y no resisten el menor análisis. Es obvio que es por el bloqueo. A Venezuela le impidieron vender su petróleo. No puede vender su petróleo. ¿Te imaginas si a Ecuador le impiden vender su petróleo. En seis meses está colapsado. Si a Chile le impiden vender su cobre, tiene 52% de exportaciones de cobre relacionadas con el cobre. En tres meses está colapsado. Lleva ya seis, siete años de sanciones muy duras Venezuela y sigue sobreviviendo y se está recuperando. ¿no? Con. <ríe> con lo te puedo decir. Eh, si nuestro yo, equipo. No sé qué tú nuestro estás. Equipo, de nuestro, equipo, nuestro equipo económico, ese es mi trabajo principal ahora. Nuestro equipo económico está ya. Patricio Rivera, Fausto Herrera, quien te habla. Voy cada tres, cuatro meses y cada semana tengo reuniones por video porque somos nosotros los que damos asesoría a nivel económico. Entonces lo primero era controlar la hiperinflación, se la controló y desde el año pasado ya está creciendo, sí, dos dígitos una gran cifra, y no solo dos dígitos, es 10-11%, es acerca del 20%, pero para recuperar los niveles pre prebloqueo se va a requerir cuatro o cinco años de crecimiento, a no ser de que se levante el bloqueo y pueda ir más rápido, y esto tiene límite es el problema, ¿no? Ahora puede crecer 20%, pero si sigue ese bloqueo criminal va a tener un límite. ¿Cuál es el límite? La generación de divisas. Para recuperar mm. la economía, la agricultura necesita importar insumos, la industria necesita materiales. Si no tienes dólares, porque no puedes vender tu petróleo, o sea, la capacidad de producción de una economía no es la capacidad instalada industrial, no, es, no son las tierras, son los dólares que puede generar si es que esa economía depende de insumos importados. Y ahí viene el gran cuello de botella por el bloqueo. Pero los gringos son tan pragmáticos y tan cínicos, ¿no? que con el problema Rusia-Ucrania, como se disparó el precio del petróleo y eso los perjudica, tienen inflación, está inflación, estrictamente hablando, inflación por costos sin crecimiento, eh, ya están flexibilizando en cierta parte las, las sanciones a Venezuela. Por ejemplo, Chevron podrá empezar a operar muy pronto en Venezuela. Esperemos que esas condiciones mejoren y eso permitirá continuar con este proceso de crecimiento y recuperación de Venezuela. ¿Y en qué queda Juan Guaidó? ¿Qué sabes tú de eso? Juan Guaidó no lo conocen ni en su casa, no lo es pues Eso es una gran payasada ver a, a qué nivel se ha llevado a nivel mundial a Europa. ¿Cómo me sorprendió? O sea, un chiflado que se proclamó una plaza presidente y yo lo aplaudí de todo el mundo. Ecuador ¿Cómo? lo reconoció. Ese fue Moreno, pues Moreno un payaso. Pero que lo reconozca Bélgica, España. o sea, Yo me quedé sorprendido. No lo podía creer realmente. Nunca ha habido una payasata. La OEA le quitó el asiento al representante del gobierno de Maduro y se lo dio a Juan Guaidó. O sea, ¿qué es esto? Por favor, no sean ridículos vayan a Venezuela y pregunten, llamen a Miraflor y vean quién contesta por el teléfono. Pero todas estas son las barbaridades que en los últimos años hemos visto en nuestra América. Yo sí creo que en, por la desesperación de parar los procesos progresistas que se daban, sobre todo en Sudamérica, se han caído en niveles de ridiculez y de persecución que no se habían hace décadas en nuestra región. Rafael, eh, quiero preguntarte, ¿es cierto que también estás dándole asesoría a Honduras ¿Y que también Colombia te ha llamado a pedirte algún nivel de asesoría? Colombia no nos ha llamado. Gustavo Petro es un buen amigo, él es economista. Eh, Colombia tiene gran, gran recurso humano, grandes economistas. Eh, Honduras nos llamaron, hicimos un trabajo de una semana, le presentamos una propuesta, pero todavía estamos en negociaciones con respecto a esa propuesta. dicho hecho, se pasó muchas cosas lo que propusimos, están aplicando. ¿no? Ahora... Por lo hecho en Venezuela, por lo que podrías hacer en Honduras, ya tengo claro que en Colombia no, aunque Petro es tu, tu buen amigo, y Colombia ha abierto un paréntesis de mucha esperanza para una cierta tendencia en el resto de, de la región. No, Colom Colombia está saliendo en lo que, de donde Ecuador quiere entrar, por ejemplo, bases extranjeras, por ejemplo, eh, una muy mala estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico, que es traditar delincuentes y tonterías, que es para desfogar nuestros odios, nuestras frustraciones, pero pues no resuelve problemas reales esas cosas. Pero lo que quería decirte es que, como te sé que uno de tus doctorados... ¡Uy, qué horror! Javier Blasio está hablando de los doctorados de Rafael Correa, ¿no? Pues yo solo eh... no tengo un doctorado, cuidado. Pero si es bueno. PHD, porque ahora cualquiera se llama doctor, ¿no? ¿Te este es un bueno, PhD, PhD, ¿PhD son las Filoso universidades gringas? Yeah, es que las universidades gringas F dan PhD. Las europeas dan okay. doctorados. Mm, eh, no, pues, también te dan doctorados, pero hay que tener cuidado porque hay algunas, algunos países que el doctorado es poco más que una maestría. ¿no? Por si acaso yo solo okay. tengo un doctorado, si tengo dos maestrías, pero eso no es lo importante. Claro, ayuda. No, no, A ver, bueno, ayuda. Despreciar el pero, conocimiento pero, es muestra ignorancia. Sin embargo, sí me molesta mucho esos ese complejos latinoamericanos, ¿no? Que acabaste de universidad, entonces ya eres ingeniero, abogado, doctor, licenciado, si no acabaste, llegaste a tres años, pero ya te cambiaron el nombre, yo no era Rafael, yo no era Javier, sino licenciado, doctor. Claro. Es una tontería, o sea, es tan solo, sí, haber activado al conocimiento para poner al servicio lo demás, pero eso no cambia la naturaleza de nadie, que uno se sigue llamando como lo bautizaron. Hay gente que firma con el título académico por delante. No solo eso, hay perfil. Tú quieres el detector de mediocres. Mira los perfiles, donde te ponen el currículo que maestría en tal lado, que en Pompeu flávara que, que en Barcelona, que, que en Madrid, que ni sé cuánto. Ya prende las alertas que es un mediocre y él mismo se cree lo que está haciendo. Pero bueno, quería ir a que eres experto en planificación para el desarrollo. Es uno de los temas que has venido estudiando, que te apasiona. Y Ecuador está como está ahora, con problemas económicos muy graves, con desempleo, con los jóvenes muy desesperanzados. Son ejércitos de joven que, jóvenes muy capacitados, muy preparados, que no o encuentran un trabajo, que no tienen un proyecto. Si tú llegas al Ecuador de vuelta, ¿cómo empezamos a solucionar el desbarajuste en el que nos hemos metido? ¿Qué es lo que hay que hacer primero, Rafael? ¿Qué es lo que hay que hacer? Como en el 2007, porque encontramos un país muy parecido. Recién este año hemos superado los niveles de violencia del 2007. Pero hasta el año pasado, pese al brote de violencia que ha habido, no superamos los niveles que yo encontré. Acuérdate que en el 2010 todavía había apagones. Y apagones de 10, 12 horas diarias. Acuérdate que las universidades eran universidades de garaje. Entonces, hay que devolver esa fe en el pueblo ecuatoriano. A los jóvenes que no Pacifica, los... de de el, el fondo ya. de solidaridad, esa estupidez que habían hecho ese mamotreto en la constitución 98. Un fondo de solidaridad para vender las empresas de telecomunicaciones eléctricas y eso ayudar a los pobres. O sea, la fórmula del desastre. Desinvertir para ayuda social. Si vas a desinvertir, utiliza esos recursos para reinvertir y generar un flujo permanente con el cual después podrá ayudar a los pobres. Pero esa es la estupidez o Osvaldo Hurtado, Diego Ordóñez y todos los. Lo cadáveres estos políticos que hoy deambulan de nuevo por el gobierno nacional y por los medios de comunicación, son los líderes del fracaso y en lugar de pedir disculpas y quedarse en su casa, vienen de nuevo a manejar el país, a imponer sus tonterías y la gente no aprende, eso sí eso decepciona un poco los jóvenes, no se ven vencer nos ponen a toda una mía canasta, los políticos pero no ven lo que vivimos en 2007, a 2017, por el amor de Dios no pueden ser tan injustos y caer en esas trampas no pueden dejarse robar la esperanza porque esa sería su mayor victoria el inmovilizar. No servimos para nada, somos los peores del mundo, no me meto en nada, solo me con mis cosas y nos van a dirigir los peores. Es que no no nos roben la esperanza. Lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer. ¿Cómo se logra eso en 2007? ¿No? Cumpliendo cumpliendo nuestra palabra era sagrada. Pueden decirnos lo que quieran, pero hacíamos lo que decíamos y decíamos lo que pensábamos. Y obviamente con capacidad, ¿no? Con amor de patria. ¿Capacidad, no? Eh, aptitudes y voluntad para el bien común, porque puede haber voluntarismo incompetente que hace tanto más daño como la corrupción. Hay que tener buena voluntad. La legitimación del poder político es el bien común, no el bien de los banqueros, no el bien del Fondo Monetario, el aplauso Estado de los Estados Unidos, no, del aplauso de la oligarquía. Es el bien común, la, la legitimidad de la autoridad del poder político y eh, capacidad. Y nuestro gobierno tenía las dos cosas y esa voluntad de hacer el bien, de cambiar 200 años de historia y tenemos la capacidad para hacerlo. Pero hay una variable que es distinta a 2007, ¿no? De todas maneras. Eh, en 2007 no tenías la cantidad de jóvenes que han accedido a mejores niveles de, niveles de educación. Esa es una condición que puede facilitar el poner en marcha políticas que ayuden a salir de tanta pobreza. O puede ser un punto en contrario, porque muchas veces el éxito de la izquierda es su propio fracaso. Saca a la gente de la pobreza, crea una clase media, esa clase media le empiezan a apestar a los pobres. Y ya no recibe el discurso de la izquierda, de dignidad, soberanía, justicia, propiedad para todos, sino el discurso de la derecha. Puede pasar vacaciones en Miami y se vuelven pobres subjetivos, no objetivos, están mucho mejor que antes, pero subjetivos porque le falta mucho más para actualmente aspirar. Como ahora aspiran vacaciones en Miami, pues están muy lejos de aquello y se vuelven frustrados. Y empiezan a caer en los cantos de sirena de, de, de la derecha. Eso puede ser un arma de doble filo. Ojalá tengamos una juventud consciente. Y yo estoy viendo esto con preocupación porque sube muchos ataques de jóvenes en redes totalmente infundados. ¿no? Que los políticos, que todos son iguales, que nada ha cambiado, nada ha cambiado. Pero pues ahí están los datos, o sea, ya, ¿qué más? 2007, 2017, rompíamos récord en todo. Disminución de desigualdad, disminución de pobreza, disminución de inseguridad, avance en la educación, avance la universidad, programa de becas, mejora del sistema de salud, reforma judicial. En todo rompimos récords de las matrices eléctricas más eh, estables y, y más eh, ecológicamente amigables, ambientalmente amigables del planeta. Pero caen en la trampa. No, no, todo es igual, no hemos cambiado nada y así somos víctimas más fáciles, presas más fáciles de nuestros propios victimarios, ¿no? Entonces, jóvenes queridos, a no perder la esperanza a no caer en esa tremenda injusticia de generalizar. El gran obispo de premio Nobel de la Paz, decía, el ser neutral en situaciones de injusticia es estar del lado opresor. Hemos tenido cinco años de persecución, de asesinato de la reputación, gente encarcelada, gente honesta como Jorge Glass, sufrimiento en nuestra familia, para que los cansen, ustedes digan, todos son iguales. Eso es estar del lado del opresor. A ver, claro. Sentir hondo y obrar recio. Pero hoy se puede hacer contraste, Rafael, lo que tú acabas de decir, ¿no? Eh, Ese es un punto ¿Por, ¿Por qué crees ¿cuándo? que han regresado a los procesos, procesos progresistas? Porque ahora sí pueden comparar. Ya no nos engañan con el discurso que no hay más solución, que es lo único que se puede hacer. Ahora sí, lo que tienen en memoria pueden comparar el 2007 al 2017. Y un año te pueden engañar que eh, Correa estuvo bien por el alto precio del petróleo, porque pactó con el narcotráfico, con las pandillas en las cárceles, eh, y cuando todo estaba bien, que estábamos mal. Dos años te pueden engañar con eso. Tres años, cinco años, ya nadie engaña. Ya solo al insensato que tiene odio, como te decía en la cabeza y en el corazón. Entonces, sí, esa es una gran ventaja, en eso tiene razón. Ahora la gente puede comparar. Rafael, se vienen... Vamos terminando. Yo sé que también tú tienes presiones de tiempo, ¿no? Eh, y no voy a, a abusar. Pero... Se vienen las elecciones seccionales y algunas alcaldías, bueno, todas son claves, porque también hay un problema del concepto del territorio, del concepto de la ciudad, hay una caída en la calidad de los servicios, es dramático ver lo de Quito, porque tienes enterrado 2.500 millones de dólares a 30 metros de profundidad y no se logra poner en marcha el, el metro, ¿no? 2.500 millones de dólares metidos a 30 metros de profundidad. La aerovía de Guayaquil no tiene ese nivel de inversión, por supuesto que no, pero tampoco ha servido como solución de transporte. Es, es bonita turísticamente hablando, pero las ciudades no encuentran un modelo que les permita salir de los conflictos típicos de lo que llamamos tercer mundo, la mala calidad de los servicios. Así que las elecciones para renovación de alcaldes son claves y en el momento histórico actual aún mayor. ¿Qué estás viendo tú, Rafael, en estos procesos que se vienen? Bueno, tú has presentado muchas, eh, varias partes, informaciones en tu, en tu pregunta que me gustaría comentar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que la aerobía en Guayaquil fue un acierto. Eso se llama contaminación visual. Hacer, no, yo no dije que fue un acierto, eh, no digo que eso. Para que cruzar el río, te imaginas por el aire. Y yo sabía que iba a ser un fracaso, porque el costo no se iba a justificar. Imagínate si a, a mí me hubiera pasado eso como gobierno. Imagínate si yo, ten, yo tuviera un metro construyéndose ocho años y que haya costado, primero a 1.700, 1.800, va por 2.500 millones de dólares. Con lo de la refinería, que ellos mismos pararon en Manaví, donde solo refinamos 35% del petróleo, es urgente esa refinería, con lo cual llegaríamos a 80, 85, tampoco refineramos el 100% pero dijeron que 1.500 millones aplanaron un terreno, ahí hay acueducto, están las licencias, el terreno solo valió 300 millones a planar. todo el escándalo que han hecho, con mala fe lo han parado, y por qué no dicen lo mismo del metro de Quito, porque es la gallada, ¿no? pero tú ves la doble moral que existe. En todo caso, sí, no merece Quito lo que le ha pasado, y honestamente, yo creo que Barrera como persona es uno de los grandes traidores, un acomplejado, tengo el peor de los conceptos como persona, pero fue un buen alcalde, Gusto Barrera de ahí se acabaron los buenos alcaldes. ¿Y en qué momento? momento. ¿Y en qué momento? momento. ¿Sí? Digo, digo, ¿en qué momento pasó lo que pasó con Augusto Barrera? En ningún porque momento. Yo no como, como Barrera, como Miguel Carvajal, como Gustavo Baroja, como María Fernanda Espinosa, como fan del Falconi, me veían y se me ponían de alfombra como Raúl Patiño. Pero todos tenían una frustración porque no fueron ellos los presidentes, entonces porque tenían sus ambiciones, porque algunos sabían como Miguel Carvajal que, que los consideraba incompetentes y la vanidad de una María Francia Espinosa, los complejos de un Augusto Barré y sus ambiciones, y aprovecharon el primer pretexto para meternos la puñalada, no así la naturaleza humana, lastimosamente. En todo caso, eh, necesitamos bueno, decía... una, una de los grandes cuellos de botella para el desarrollo del país, y eso es lo que muchas veces no se entiende, son las capacidades de los gobiernos locales. Por ejemplo, reciclaje, eso no es responsabilidad del gobierno. ¿Por qué usted no organizó reciclaje en Dijano? Porque eso es competencia exclusiva de los municipios no hay las capacidades. En los 80 teníamos 80 municipios. Entramos al siglo XXI con dos, eh, 221 municipios. Se triplicó el número de municipios. Para, para que un, un territorio sea municipio, se requiere 50.000 habitantes o más y en la Amazonía 10.000 habitantes o más. 70% de los municipios incumplen con esa regla y tengo un municipio de 2.000, 3.000 personas, donde lo que genera los servicios municipales, los impuestos, no alcanza ni para pagar el sueldo del, del alcalde. Pero ese era el viejo país, en que todo el mundo decía sí, sí, el que decía no era el malo, el malvado, como nosotros, ¿no? Pusimos examen de ingreso para organizar los cupos en la universidad por meritocracia, somos los malvados. Viene un demagogo engañando a los jóvenes a quitar el examen de ingreso, ellos son los buenos. Así nunca superaremos el subdesarrollo, sin ver maleo sin ver la recta intención, sin ver con capacidad en lo adecuado. En todo caso, eh, incluso los, los municipios más grandes, Quito, Guayaquil, dependen en 60% del presupuesto estatal, los patricios guayaquileños dicen Guayaquil independiente, ya quieren hacer una nueva Singapur. vieron esos planes separatistas que había cuando yo llegué al gobierno y no se enteran que, que Guayaquil 60% de su presupuesto viene del gobierno central que todos vivimos del petróleo y, ya, y debemos superar esa dependencia no, Guayaquil con su puerto, Guayaquil se vuelve independiente ponen el puerto en Manta y se acabó Guayaquil sí, en, en condiciones naturales el puerto de Manta es el mejor que tenemos o sea, son tonterías que hablan los patricios guayaquileños, empezando por Nebot, y muchos aplauden esas tonterías y el separatismo. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, un cuello botella para el desarrollo del país son las debilidades de los gobiernos locales, y que a su vez generan graves problemas, por ejemplo el mal desarrollo urbano, uno de los principales problemas que tiene el país. Inseguridad, mal vivir, riesgos, y corregir, corregir una invasión que se asentó un pantano, sin servicios básicos, no rellenar el pantano, ponerle eh, agua potable, electricidad, sale diez veces más caro que si se hubiera planificado un buen asentamiento urbano. Pero eh, trata de, de, de sacar eso adelante. Y los propios municipios se los por demagogia. Y cuando nosotros íbamos a liberar las riberas del Pacífico, del Salado, iban los social cristianos a, a apoyar a la gente, porque nosotros éramos los criminales. Y cuando en Babahoyo no quisimos rellenar... El, el pantano donde se había ubicado cierta gente, casitas se cayeron por el terremoto, porque además atenta contra la ecología, le dimos tremendas viviendas en un lugar seguro, éramos los malos y después fue a rellenar el propio alcalde, entonces con esa demagogia, con esa incapacidad va a ser muy difícil alcanzar su desarrollo, el desarrollo ese es un cuello de botella muy grave y cómo podemos empezar a resolverlo, por lo menos eligiendo buenas autoridades, eligiendo a los mejores creo que hemos presentado a los mejores candidatos en la inmensa mayoría de cantones y prefecturas. Por ejemplo, en Quito, Pavel Muñoz, es un tipo extremadamente preparado, y en Guayaquil, pues Aquiles Álvarez, un joven empresario muy competente, y obviamente la respectiva prefectura, Paula Pavón en Pichincha y Marcela Guiñán en Guayas. Eh, Pavel Muñoz, dice es muy preparado y en efecto Tuvo cargos importantes en, a lo largo del proyecto de la Revolución Ciudadana en, en, en tus gobiernos, pero ¿qué pasa con el sur de Quito, Rafael? ¿Qué pasa con el sur de Quito? Porque Quito tiene esa característica, bueno, como casi todas las ciudades. La verdad es que las ciudades no son una sola, son distintas ciudades que se, que se agregan, que se suman, ¿no? Pero en el caso de Quito, ¿qué pasa con el sur de Quito, Rafael? Bueno, viendo? felizmente le van a dar la vuelta a la del panecillo, van a mirar hacia el sur. ¿no? <risa> es que eso se llegó a proponer en campaña, parece increíble. Y los populistas somos nosotros, porque somos populares y tenemos políticas heterodoxas. ¿Cuánto populismo, cuánto engaño? Mira, ese es otro de los problemas. Por eso se necesita planificación nacional y se necesita capacidades en todos los territorios. Probablemente el mejor alcalde, al menos para el sur de Quito, será el que mejore las condiciones de vida, de trabajo en Pujilí, Cantón Pujilí, Cantón Saquicilí. Encantó la tacunga en Cotopaxi, porque mucha gente al sur de Quito son migrantes de Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo, Sierra Central, que vienen a Quito en busca, de, en busca de trabajo y se asientan en la parte sur de la capital. Por eso se tiene que ver al país como un todo. ¿no? Y como te decía, paradójicamente, el mejor alcalde de Quito será el que mejore condiciones de vida y de puestos de trabajo, por ejemplo, en la Sierra Central. Lo mismo para Guayaquil. La Guayaquil tiene 140.000 quichoblantes. Sí, Guayaquil tiene las poblaciones indígenas más altas del Ecuador. Ese es un dato que no se quiere reconocer. Cuando se actúa con mucho racismo, es una brutalidad lo que se dice, ¿no? Eh, y además, somos guayaquileños, aunque se quiera decir que no lo somos. Eh, incluso agrandaron el monumento de Guayaquil. Pero luego dicen, los indios aquí no van a pasar. Los indios están adentro, no tienen que pasar, están adentro. Rafael. Lo que sí es cierto es que muchos no votan todavía en Guayaquil, sino que van a su lugar de origen a votar. Pero ya hay generaciones nacidas no. en Guayaquil que sí están empezando a votar en Guayaquil. Pero creo que todavía les falta mucho más para hacer esa fuerte, fuerza electoral que impida tanta humillación, tanto insulto por parte de ciertos políticos locales. ¿Y qué estás esperando electoralmente hablando? Políticamente, siempre uno espera cosas de la política, pero electoralmente hablando, ¿qué estás esperando? de la población indígena. Yo siempre les gané en zona indígena a Pachacuti y a la Conay, En 2013 en todas les gané hay 33 circunscripciones electorales en el país y en el exterior, ¿no? Hay 3 en el exterior, Latinoamérica, Europa y Norteamérica, grandes rasgos, y 30 en el país porque hay provincias grandes como Pichincha, como Guayas, como Manabí con dos, tres, cuatro circunscripciones. En 33 circunscripciones yo gané en 32 en 2013, solo perdí en Napo, y no perdí contra Conay, perdí contra Gutiérrez, que es Napo, los de Gutiérrim. le gané a la Conay y a los indígenas. Siempre tuvimos apoyo del pueblo indígena, porque vieron pues cómo mejoraban sus condiciones de vida. Una cosa es la dirigencia indígena, Yo este tuvo el peor de los conceptos, ¿no? con contadas excepciones. No conozco a Leonidas Isa, pero me da impresión que es un tipo, no concuerdo con él en muchas cosas, pero que al menos es un tipo auténtico. Un Marlon Santi, una Luz estiva un sabor Quispe, una Guadalupe sea ¿A quién pueden engañar? Es una cosa es la dirigencia indígena, otra cosa es el pueblo indígena. Siempre vamos a estar con el pueblo indígena. Y que gracias a Dios creo que siempre el pueblo indígena estuvo con nosotros. Tú dices, yo siempre les gané. Pero tú no estás ahora en el escenario desde el punto de vista electoral, ¿no? Eh, y ahora se necesita sumarlos. Esa es la, la cuestión, eh, ese cambio hay en este momento en la política frente a los pueblos indígenas. Mira, yo soy muy mal político. Primero, con todo respeto, me voy a no Tú no estás aquí, entonces hay que ver, ¿por qué no estoy allá? Por una condena por influjo psíquico. En plena pandemia no, cuando eh, eh, hizo eh, tú me hizo parado Tú me dices es que, que, que yo banaliza. he banalizado. Se, se banaliza, ¿no? Es normal. Ver, ¿no? O sea, debería, debería quitarnos el sueño a todos. Porque no solo sí. me están robando mi reputación, mi libertad, mi tranquilidad, me están robando la democracia. Si no hubiera podido sí. regresar en el 2021, Guillermo Lazo no sería presidente del país, que la situación fuera totalmente diferente. Pero además es una injusticia clamorosa. Y hay gente que dice, y ustedes están buscando solo que Correa regrese. ¿A quién tenemos que pedirle perdón por eso? ¿A quién tenemos que pedirle disculpas? ¿Acaso no somos seres humanos? ¿Acaso no somos ciudadanos? No se entiende que ahí está el problema, la trampa, la persecución que los honestos que vemos como, como ladrones y los corruptos que estén gobernando. Está el país patas arriba. No entienden que por ahí empieza la solución, por poner las cosas en orden, porque brille la verdad, porque se establezca el Estado de Derecho, la justicia. No se guarda relación, que como te decía, causa con efecto, es una de las características del subdesarrollo. En todo caso, eh, tu pregunta, ¿no? Eh, siempre estaremos con el pueblo indígena, pero yo soy muy mal político, y sí me molesta un poco eso de tener que convencer lo evidente, el pueblo indígena solo tiene que preguntarse, más allá de lo que digan los quispe, los llori, cómo se llama esta ciudad Tibán? ¿cuándo vivían mejor? ¿Cuándo vivían mejor sus hijos? ¿No? Ahora en esta tragedia, del 2007 al 2017, ¿cuántos indígenas se de la pobreza? ¿Cuántos indígenas se ganaron becas en todas universidades? Se graduaron de las mejores universidades del mundo. ¿Y sus precios, los precios de sus productos se protegían, se les legalizó la tierra, se les dio servicios, eh, caminos vecinales, agua potable. Eso es tan sencillo como esto. ¿Cuándo vivían mejor? O sea, eso no, no merece mucha explicación. Es demasiado obvio, demasiado, demasiado contundente la evidencia. Y como te decía, sí, sí preocupa un poco cuando tienes que explicar estas cosas tan evidentes. Y sí duele un poquito, te lo digo, como, como ser humano, gente, una persona de carne y hueso. que Se ha permitido tantas cosas. Para mí lo más fácil, Javier, desde el punto de vista político, era hacer escuelas del milenio en barrios populares de Quito, Guayaquil. En Guayaquil hicimos dos y llenaron el día siguiente. Pero la peor educación en la rural en la indígena. ¿Con qué esfuerzo haciendo escuelas del milenio en regiones indígenas que, donde hay que poner transporte? Es más difícil llenarla porque la gente está dispersa, pero es la peor educación y son los más pobres. ¿Para qué? Para que ahora aplaudan que se suspendieron las escuelas del milenio y volvieron a abrir las escuelas donde docentes para la comunidad. Yo sí les digo, son ustedes los que tienen que reaccionar. Tú me preguntabas hace un momento cómo hacer para recuperar el país, etcétera. Esto no me tienen que preguntar solo a mí, todos nos tenemos que preguntar. Y por ejemplo, estas actitudes sí duelen en el alma. ¿no? ¿Cómo permitieron que se suspendieran las escuelas del milenio? La mejor manera de tener la esclavitud y una pobreza perpetua a la gente es dando a la educación. Los más pobres con la preeducación. El mundo indígena con la educación Y aplauden sus propias cadenas. Que sí duelen en el alma. Eh, ha desaparecido el ferrocarril... Sin darnos cuenta nos han quitado hasta el Correo Nacional. Eh, el parque de los amanes está bastante deteriorado. Es decir, todo lo empezaron a destruir. Pensabas que el deterioro iba a venir tan pronto, Rafael. No estoy pensando no. ya solo. No, esa es una lección aprendida, ¿no? Siempre decíamos, el pasado no volverá y volvió. Y con qué facilidad? Una lección aprendida, y para mí es un fracaso, una derrota. Yo sí creía que se había dado un poco más consolidado. El proceso, claro, nunca se esperó una traición del nivel de Moreno, pero sí creía que se había logrado conciencia. Como te decía, por ejemplo, para defender las escuelas del milenio en el sector rural, ¿no? Defender la universidad, defender el examen de ingreso, defender la obra pública. ¿Y con qué facilidad lograron destruir todo eso? Con el aplauso de mucha gente que hoy llora lágrimas eh, de sangre, ¿no? Eh, pero yo sí creo que han concurrido muchísimos factores, entre ellos el propio poder central, ¿no? eh, digamos, el propio poder del imperio. ¿no? Creo que se ha sentido con fuerza en todo esto. Eh, Rafael, ¿qué, qué sí, daño que eh, tienes tú? No, sí, o sea, todo esto es permitido por Estados Unidos. El offer sin lugar a dudas, es permitido, por, por lo menos permitido, si no apoyado descaradamente por Estados Unidos. Como en los 70 la lectura militar, ¿eh? no hay casualidad en América Latina. Pero le entregamos en los jueces. Eso fue una gran decepción. Creímos que se había dejado algo más consolidado. No le digan a nadie su puesto, le habían ganado por concurso de merecimiento. Y ante la primera presión claudicaron, se vendieron. Y ahí no tiene que ver nada de Estados Unidos. Es cuestión ya de valores personales, de gente que tenga sentido del deber, sentido de misión. Si no tenemos esa clase de personas, sobre todo en puestos clave, dirigentes políticos, jueces, periodistas, no superaremos el su desarrollo, Te lo digo con mucho dolor el entreguismo de Moreno, ¿no? que sigue doliendo, me duele muchísimo ver a Julian Assange en donde lo veo ahora eh, ¿por qué crees que está viviendo en Paraguay? ¿qué le pasó a este personaje? no sé por qué pero tú ves la la facilidad como los obsecuentes tienen todas las ventajas, ¿no? por ejemplo Richard Martínez este tipo debería estar preso, vicepresidente del BIT, ¿no? ¿qué mensaje para los jóvenes? pero mira ya que menciona lo de lo de Juliana Sánchez, para que vean a qué nivel de descomposición se llegó. ¿no? Se reconocen los derechos de asilo y refugio, artículo 41 de la Constitución, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de su derecho. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución. O sea, con la entrega de Juliana Assange no solo destrozó el derecho internacional moreno, no solo nos humilló y por los próximos decenios, ¿quién crees que se va, va a ser tan tonto para pedir nuevamente asilo a un país latinoamericano, sino que rompió descaradamente la constitución, abiertamente. ¿Alguien dijo algo? ¿Tuviste alguna noticia sobre esto? No, la prensa no. cómplice, esa prensa corrupta es coautora, no solo cómplice, coautora de la tragedia nacional. Bueno, Rafael, hay que irse. Me podría quedar yo también mucho más tiempo conversando, pero hay que respetar también tus, tus tiempos. Agradecerte muchísimo por todo este tiempo dedicado a esta conversación aquí en Palabras Sueltas. No, gracias a ti, Javier. Un abrazo a los compañeros de Colectivos y a la patria entera. Ánimo, ánimo. Yo también algunas veces estoy medio desanimado, es duro, duele en el alma ver cómo cada día se destroza algo más. La corrupción. O sea, no se entienden las cosas. La peor corrupción es de utilizar el poder político para fines particulares. Tú hablaste del correo, de Javier. Cuando yo llegué, querían alquilar el correo de 16 mil dólares anuales. Lo recuperamos, lo hicimos ejemplo para la región, lo destruyeron. Pero eso vale millones de dólares a los correos privados. Ahora, cuánto le cuesta a un padre de familia mandar su platita, mandar un paquetito a su hijo que está estudiando en el exterior? O a los migrantes, mandarlo al Ecuador. Porque ya no existe correo, acabaron con la competencia. Y le están devolviendo los favores y el financiamiento de campaña a los correos privados. Lo mismo hicieron con Seguro Azúcar. Seguro Sucre era una empresa rentable, daba 15, 20 millones de dólares anuales al Estado. Tenía una cartera de unos 300 millones de seguros, de empresas públicas, de los aviones de la FAE, etc. La destruyeron para darle ese negocio a la seguridad privada que financiaron la campaña Guillermo Lazo. O Esa es la peor corrupción que hay y ni siquiera nos damos cuenta de aquello. Es muy triste, desgarrador lo que está pasando en la patria, cómo se ha retrocedido. Ha sido muy duro. Pero como le decía, no perder la esperanza, vamos a vencer, la verdad prevalecerá al final, el problema es el costo, el tiempo perdido, pero vamos a vencer, vamos a recuperar la patria, a no perder la esperanza y a todo eso sí, decir presente. Siempre me gusta repetir este, este principio que me lo dio un gran amigo jesuita, ver claro, no dejarse engañar datos, no relatos, pensar, decidir con el cerebro, no con el hígado ser cerebrales, no viscerales. Sentir hondo, solidaridad, estremecerse por la injusticia de lo demás. Vivimos en un país demasiado injusto. Ah, es que yo no tengo, necesito escuela pública porque hijos van a escuela privada. Sí, pero luego te queda de la delincuencia fruto de que la pésima educación, que esa gente no tiene futuro, por el bien de todos, primero los pobres, primero la justicia. Y actuar recio, a comprometerse, a decir presente, a trabajar. No solo con buena voluntad, sino con eficiencia y eficacia. Y juntos, queridos jóvenes, sobre todo les hablo a ustedes, recuperaremos la patria. Un inmenso abrazo a todos y a todos. ¿Y se puede saber quién es ese amigo jesuita? Sí, Antonio. El padre Antonio, ay, se fue el apellido, sí. No, Roberto Durana, perdón, Roberto Antonio. Durana. El padre Roberto Durana, querido Jesús de Guayaquil, que luego fue de misionero a Cuba y falleció en Cuba. Bueno, un salto. Gracias, Rafael. Te reitero la agradecimiento. Un abrazo. Chao. Abrazo. Rafael Correa, en esta entrega de Palabras Sueltas, nos vamos porque siempre le agradecemos.